Creo que muchas personas de Nueve Barrios, cuando vean este vídeo no les hará falta que le diga que me llamo Rosa María Rísquez Gómez y que vivo en la calle Esquiror Volador. Quisiera que Ada Clau volviera a ser alcaldesa, porque los habrá habido más altos, más guapos ...más morenos o más rubios... ...pero que lleve la alcaldía de Barcelona... ...como la lleva Ada Colau... ...no habrá otra... ...es una gran necesidad la que tenemos... De, de, de, ...de apoyar a la gente... ...de conseguir cosas para mejorar la situación... ...de los que menos tienen... ...para conseguir aquello, aquello por lo que hemos luchado tantos años... ...os animo a todas las, las personas que quieran ser apoderadas... ...o interventoras de Podemos y de iniciativa de UIA, de todos... ...por favor, seréis muy bienvenidos... ...un abrazo a todos...